Hermoso vestidito para niña. Le traemos el paso a paso. Lo puedes confeccionar de la tela de tu preferencia y del estampado que te guste más. Previamente cortada la tela, la pechera junto con la tela bordada. Colocamos al derecho para luego voltear. Pasamos costura en esta parte y en esta parte en ambas pechitas esta es la parte trasera y la parte delantera hacemos lo mismo pasamos costura en el cuello y en las mangas listas ya le pasamos costura a ambas partes del cuello y la manga no queda de esta manera muy fácil de realizar ahora le pasamos le vamos a colocar la faldita este es el forro la parte de abajo de la faldita esta la parte delantera y la parte trasera costura a los lados y el juego lo colocamos sobre el otro. y en esta parte cortamos costura alta para luchar también vamos a hacer lo mismo con la tela bordada pasamos costura a los la laterales y el juego listo, para Te tenemos lista muy fácil de realizar ¡Gracias! buscamos el centro de esta manera, costura con costura y doblamos de esta manera, fíjense bien, para hacer una pequeña abertura de 6 centímetros. Que nos quede bien derechito, esta va a ser la parte trasera. Listo, ya cortamos. El, el la tela bordada, lo bien que quede bien derechito y hacemos lo mismo, no lo hicimos iguales porque la estampada es más larga, buscamos la medida hasta donde vamos a cortar 6 centímetros, marcamos y cortamos hasta aquí, muy bien, ahora vamos a pasar costura parte también, todo alrededor. Listo, ya le colocamos, pasamos costura, ya le vamos a pasar costura, todavía no le vamos a pasar costura en esta parte. Y nos queda así, vamos a hacer pequeña, listo. Todo alrededor que hacemos la palma lista, ahora vamos a colocársela a la pechera. Arruchamos el tamaño de la pechera. Ya que pasamos. Ahora ya arruchamos, ahora vamos a colocar la manera para pegarla a la pechera. Abrimos la pecherita, colocamos un extremo de la parte trasera y de la falda y la colocamos de Alrededor. hasta llegar al final ya le pasamos costura y overlo a todo alrededor nos queda de esta manera muy fácil de realizar este vestido forrado hermoso espero que ustedes también lo puedan confeccionar no quedó costura con costura A colocar pequeños detalles de los botones le pasamos costura en esta parte ahora con la tela de encaje doblamos de esta manera Pequeño ruches a la manga. Pasamos costura en esta parte para que quede ruchadito, te vea bien bonito, dejando un centímetro y una más larga que la otra para que se vea el detalle. Hacemos más igual. Arruchamos, el tamaño que deseamos. colocamos la manga de esta manera y dejamos un pequeño espacio hacia abajo, la colocamos así, la vamos a colocar en esta parte, no toda la manga, sino la mitad, igual que para que no se mante y pasamos a partir de esta parte y en esta parte se mueve más y en esta parte y en este adentro por pues eso nos queda este precioso vestido para que la parte trasera es muy fácil de realizar ya lo pasamos a la turita nos queda hermoso este vestido para que no Ahora puede ser cruzado, amarillo, azul de tu preferencia. Espero que lo puedan perfeccionar, ah, no voy a decir el este proyecto.